Lo que vamos a ver hoy es algo que os va a hacer falta en más de una ocasión que es depurar. Llega un momento en el que las cosas petan y ese momento os ha llegado más de uno ya, más de una vez, ¿verdad? Y a veces petan y sabemos por qué y a veces petan y no tenemos ni idea. Y otras veces, a lo mejor no petan, pero no hacen lo que deben. Tenemos más o menos una idea de dónde puede estar el fallo, pero no hay manera de depurar para saber qué valen las variables o en qué momento una variable se va de madre. Eso solo tenemos una forma de hacerlo. Y es con el depurador en ensamblador que tiene WinApe. No hay depurador en C, solo hay depurador en ensamblador por lo cual lo que tenemos que hacer es saber algo de ensamblador como ya os dije en su día bien, vamos a ver un ejemplo que me he traído aquí a ver si tengo esto bien sí. vale <risa> este ejemplito es un ejemplo muy sencillo es una pelota que rebota por la pantalla muy sencillito cuando se quiera ver lo veremos porque la renderización lo lleva un poco mal el emulador a veces no renderiza como ahora, por ejemplo, a ver si quiere, o renderiza raro, ahora, vale, vale, veis, muy sencillito, solamente es una pelotita que rebota por la pantalla, bien, os voy a enseñar el código y en este código, aparte de que veremos algún fallo y lo depuraremos, lo que también vamos a ver es algunas cosas que todavía no sabéis hacer y que os vendrán bien. O que sí sabéis hacer si os habéis visto algún vídeo. Bien, el sprite como veis de la pelota lo tengo definido a mano directamente. No he creado un PNG que se autoconvierta ni nada, lo tengo ahí a mano. Tengo una estructura para la pelota que tiene X, Velocidad X, Velocidad Y y el puntero al Sprite. Aquí veréis una magia por la que algunos me habéis preguntado y otros lo habéis investigado por vuestra cuenta. Aquí defino la pelota, perdón, aquí no defino la pelota, aquí declaro la pelota, objeto G, Ball, y le pongo aquí un extern. Esto... Deberíais saberlo ya, pero como no lo sabéis os lo voy a contar con detalle. Cuando yo pongo extern, lo que le estoy diciendo a C es que esto que pongo aquí no lo defina. Hay una diferencia entre definir y declarar. Definir es reservar el espacio de memoria que me hace falta para que ese objeto funcione. Yo aquí un tebol que lo he definido aquí, como es. Aquí tiene un byte, dos bytes, tres bytes, cuatro bytes y un puntero que son... 16 bits son 6 bytes. Cuando yo pongo esto sin extern, lo que ocurre es que en esa posición cuando el compilador pasa y genera el binario, me genera 6 bytes. Los 6 bytes que necesita para guardar la xy, la vx, la vi y el puntero. Si yo le pongo extern, él lo que entiende es que no tiene que definirlo, no tiene que generar 6 bytes porque ya está definido en otro sitio. Y yo lo que estoy poniendo aquí solo es una declaración que sirve para que en este fichero, cuando cualquier parte del código haga referencia a gbol, él sepa que gbol es un objeto de tipo tbol. Simplemente. Para eso sirven las declaraciones, para que cuando usáis algo en el código en c, el compilador cuando lo lea sepa qué clase de objeto es. No necesita saber dónde está en el momento en que compila. El dónde está lo va a ver en el momento en el que enlace. Cuando coja todos los ficheros compilados y los una en el binario final, en el binario final da igual que el tbol esté en un fichero .c o en otro. Los 6 bytes van al binario final. Y lo pueden usar todos los ficheros .c, si saben de qué tipo es. Porque luego cuando se una en el binario, todos harán referencia a esos 6 bytes que están definidos en un único sitio. ¿Vale? esto es la diferencia entre declarar y definir y sabiendo la diferencia entre declarar y definir lo que tenéis que tener en cuenta es que cualquier cosa que defináis es decir, algo que crea memoria un array, una variable un vector, lo que sea una estructura, cualquier cosa que queráis definir, lo tenéis que hacer en un punto C nunca en un punto H porque los puntos H no se compilan los punto .h están hechos para incluirlos en un punto .c que sí se compila pero si ponéis algo que sea una definición en un punto .h y lo incluyen dos puntos .c habrá dos definiciones y dos definiciones de un objeto que se llama igual, dan lugar a un error de compilación en el que os dirá tengo un objeto definido dos veces que os ha pasado a más de uno ¿vale? Definiciones en los puntos C, declaraciones en los puntos H. Y, segunda parte, antes de continuar, los include, los include, no tenéis muy claro lo que hacen. Y su funcionamiento es muy sencillo. Un include coge el fichero que pone aquí y lo mete ahí. Ya está, no hace más nada. Esto es lo que hace un include. Y lo hace antes de que el compilador empiece, eso es el preprocesador, que lo primero que hace es todas las directivas, los define, los include, las macros, los cambia por su código y luego le da el resultado al compilador. Y el compilador nunca encuentra esto, el compilador no sabe lo que es esto. El compilador encuentra ficheros punto .c, que lo único que es es que tienen definiciones y declaraciones, y ya está, y compila. Por eso en los .h se ponen las declaraciones porque luego es fácil en todos los ficheros ir poniendo include para no tener que estar poniendo las declaraciones repetidas en los puntos C que es lo que tendríamos que hacer si no tuviéramos un punto H ¿Vale? es solo para eso pero include lo podéis utilizar para muchas más cosas por ejemplo, podéis meter los valores de un CSV y meterlos en un include dentro de una definición de un array porque al final son valores separados por comas Include, coge un fichero y lo mete ahí, tal cual No hace más nada ¿Bien? ¿Eso está claro? Pues ahora que sabemos diferencias entre definiciones y declaraciones Y lo que hace el include No hagáis include en ficheros que no lo necesitan Eso os está pasando a todos porque tenéis la costumbre De dentro de un fichero punto .h poner includes el fichero punto .h, si no usa lo que está incluyendo, no le hace falta incluirlo. Y eso normalmente en un punto .h no hace falta incluir casi nada. A veces hace falta incluir algo, pero normalmente casi nada. Donde hace falta hacer includes en los .c, que usan cosas. vale Porque los punto .h solo, solo declaran, no definen. Luego no suelen necesitar includes. Algunos sí, pero pocos. Donde se necesitan es en los puntos C. ¿De acuerdo? Así que no llenéis los puntos H de includes, porque si no, luego incluís en otro sitio y se incluyen los includes de los includes de los includes. ¿Vale? Y lo que es copiar un fichero en un sitio, se puede copiar al final varias veces y generar referencias múltiples. ¿Vale? Bien. He declarado como extern esto, declaración, para decirle, oye, esto está definido en otro sitio, solamente te digo C que la variable gbol es de tipo tbol. tú ya lo sabes, cuando yo aquí use gbol sabes que es un objeto de tipo tebol y la definición está aquí abajo justo esta es la definición de gbol que la he hecho en ensamblador ¿por qué he hecho esto? he hecho esto porque hasta ahora me habéis visto hacerlo con const yo llego y defino poniendo const ball igual a lo que sea y lo hemos usado hasta ahora porque sabemos que SDCC las variables globales no nos las va a inicializar. Por eso lo que hemos hecho es sustituirlas por constantes globales. Para que las inicialice. vale Yo no quiero que GBOL sea una constante. Quiero que sea una variable. Entonces lo que hago es lo que el compilador me haría normalmente lo hago yo a mano. Yo al compilador le digo esto existe. Y es de tipo TBOL. Tú ya te apañas. Y a continuación aquí lo que hago es abro una etiqueta de ensamblador y la cierro aquí, y aquí escribo en ensamblador lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es exactamente definir la variable gbol. ¿Cómo lo hago? Poniendo la etiqueta, que es lo que en ensamblador son. En ensamblador todo esto se transforma al final en etiquetas, que son lo que veis luego en la, en la tabla de símbolos, simplemente posiciones de memoria donde están las cosas aquí habrá una posición de memoria en el binario donde estarán estos valores que son los valores del tbol y necesito esta etiqueta para saber dónde empieza, que es el nombre de la variable c cuando ponéis una variable global, una constante global, todo lo que es global, él las etiquetas las convierte en subrayado y el nombre siempre le pone un subrayado delante a los símbolos globales por eso yo aquí no pongo gbol, pongo subrayado gbol y esto y esto son lo mismo ¿Cómo lo defino? Aquí yo pondría un igual y empezaría a poner los campos. Aquí hago lo mismo. Definir un byte, el 10 y el 10. Y estos son dos bytes. Igual recordáis que cuando veíamos el binario, los números estaban seguidos en el binario porque así es como se ponen en memoria. El 10 y el 10 son dos bytes seguidos en memoria que serán la X y la Y de mi table porque van primero. ¿Vale? X y 10. Y a continuación, velocidad en el eje X y velocidad en el eje Y, 1 y 1. Se mueve con 1 1 en dirección VX y VI. A continuación, DW son las siglas de Define Word y Word en el Amstrad son 16 bits, un valor de 2 bytes. ¿vale? En otras máquinas depende de lo que es el Word, que es el tamaño de palabra. En máquinas de 32 bits serán 32 bits, en máquinas de 16 serán 16, en fin eso ya es parte. aquí son 16 bits que es lo que necesito para almacenar un puntero y mi puntero a dónde apunta apunta a una dirección que ya tengo, ball sprite si veis aquí arriba ball sprite es la dirección de memoria donde empieza mi sprite pues esa es la que necesito apuntar al sprite, esa es la que pongo aquí esto es lo mismo que haría si hubiera puesto aquí un igual y hubiera puesto los campos pero lo hago en ensamblador y así acabo de crear una variable global. Lo único que os queda por saber es esto. Esta magia de aquí. Esta magia de aquí es que esta función, en realidad es una función, la he llamado dummy, porque la función en realidad no la voy a usar como función. Las funciones al final se traducen cuando van a ensamblador en una etiqueta que es donde empieza el código de la función y al final un red, para volver de la función cuando hayamos hecho call. Si yo le pongo este make Aquí le estoy diciendo, vale, tú créame la etiqueta de la función y mete aquí lo que yo ponga, pero no me generes el red del final. Con lo cual, en realidad, esta función solo va a convertirse en una etiqueta en una posición de memoria. Ya está. Este código va a estar aquí tal cual yo lo pongo. No me va a generar más código, que es lo que yo quiero. Generar solamente los bytes para mi table. Bien, con eso podéis definir variables globales si queréis veréis que ya he explicado en un vídeo anterior que os lo podréis bajar en cuanto esté esto de las variables globales y el cuidado que tenéis que tener ¿vale? porque cuando lo hacéis en C C se preocupa de revisar que lo que habéis escrito coincide con el tipo pero vosotros estáis haciendo esto en ensamblador y nadie va a revisarlo si aquí hay un error como que por ejemplo a mí se me ha olvidado poner la VX Acabo de liarla. Porque imaginaos que yo, <risa> yo quito esto por error. Y lo defino así. Lo que va a pasar es que cuando C acceda a estos valores, para él, este de aquí será la X, este la Y, este de aquí va a ser VX, y el byte que vaya a continuación de ese va a ser VI. Este vol sprite son dos bytes. Pues el primer byte de ese va a ser lo que él use como VI. Lo que ahí haya. Y el segundo byte más el primero de lo siguiente que hay en memoria será en el puntero al sprite. Es decir, nosotros a le hemos dicho que esos son 6 bytes. Él usa 6 bytes, aunque nosotros pongamos 5. Si cometemos un error, esto puede ir muy mal. Más cosas. Función move. ¿Qué he hecho? Esta función move sirve simplemente para mover un objeto en una dimensión, sea X, Y, Z o la dimensión que yo quiera. Para mover en una dimensión, que tengo una posición en esa dimensión, una velocidad en esa dimensión, y un límite superior porque asumo que el límite inferior es cero. ¿Vale? Para calcular las colisiones con los límites. Así que yo le paso por referencia la posición y la velocidad, y lo que él hace es mover, que es simplemente sumar, y a continuación comprobar si la nueva posición es cero, o si la nueva posición es límite. En esta comprobación, si he tocado un límite, invierto la velocidad para que la siguiente vez vaya en sentido contrario y así hago el rebote. Esto lo puedo usar para la X y para la Y. A continuación tengo dos funciones de dibujar la pelota y de borrarla, vale, que es calcular la posición en pantalla, pasarle el sprite y pasarle un solid box para borrar. La de inicializar, que es es habilitar el firmware, poner modo cero y el borde en negro y el main lo que me queda en el main es inicializar y en mi bucle principal siempre espero al Vsync cuando llega el Vsync borro la pelota muevo en la X muevo en la Y y dibujo la pelota como veis mi función mover la he generalizado y me sirve una sola función para las dos dimensiones vale Aquí le paso los límites, los límites de pantalla, como tengo el límite de pantalla en X en bytes, tengo 80 bytes, 80 menos el ancho del sprite, que son 2, ese es el límite derecho. El límite inferior es 200 líneas que tengo menos las 4 del sprite. ¿vale? Bien, ahora que tengo este programa se me ocurre cambiar la velocidad en el eje Y. Por ejemplo, le voy a poner 2 ¿Por qué 2? Porque cada vez que me estoy moviendo en el eje X me muevo en bytes, y al moverme en bytes me muevo de 2 en 2 píxeles, porque cada byte tiene dos píxeles. Pero cuando me estoy moviendo en el eje Y me muevo píxel a píxel, porque cada línea es una línea de píxeles. Si me muevo de dos en dos muevo lo mismo en X que en Y. Lo cambio y lo voy a probar, a ver qué tal va. Siempre que quiera renderizar el emulador habrá que ver si quiere como habéis visto hay días en los que no quiere renderizar como ahora por ejemplo cuando no renderiza pues nos imaginamos lo que sucede y ya está, fácil vaya bueno, en algún momento querrá dejar de trolearme. Ah, sí. Queda bien, ¿verdad? La pelota con este nuevo dibujo. Bueno, ahí la tenemos bien, ahí veis, le he hecho un cambio ahora el movimiento se nota más normal y todo funciona bien no pasa nada entonces, como veo que mi algoritmo funciona bien digo, bueno, pues ya que funciona guay vamos a hacer pruebas porque yo quiero que mi pelota a veces vaya más rápido, a veces vaya más despacio voy a probar a mover mi pelota de 3 en 3 para que vaya más rápido siempre que el emulador quiera renderizar mi pelota se moverá de tres en tres. que hoy está juguetón bueno parece que Hace cosas extrañas. De repente hay un misterio aquí. Y la pelota que antes rebotaba. Ahora va por sitios extraños. Se mueve en direcciones raras. Voy a reiniciar esto. Y voy a cargar el programa. Para que veamos dónde falla. La primera vez. Bota abajo. Se va para arriba. Y oh, la primera vez que llega al borde superior. De repente... Falla, ¿no? Bien. Esto, normalmente me llevaría al programa... Yo empezaría a mirar dónde puede fallar... ¿Qué puede ser? Pero claro, lo primero a lo que yo voy a apuntar es aquí. Aquí muevo la pelota. En algún momento asumo que muevo la pelota y no lo hago bien. ¿Vale? ¿Qué podría yo hacer aquí? Irme al código ensamblador... y echarle un vistazo para poder depurarlo me voy y abro el main.asm y en el main.asm voy a buscar la función main vale ahí estoy en main como veis en main está Llamar a inicializar, llamar al way to 5 Aquí está el llamar a clear ball, que coge y mete ball y llama, ¿vale? Y a continuación tengo el move. El primer move, 80 menos 2 en hexadecimal, 4e. Me lo ha metido ahí directamente, ¿vale? Así que estoy metiendo un 4e y estoy metiendo gball más 2, que va a ser el vx, ¿vale? Y G Ball que es donde está la x. ¿Vale? en gbol está la x gbol más 1 la y en gbol 2 el vx. estos son los parámetros que yo los meto en la pila antes de llamar a move son los parámetros que le paso a move vale bien ya tengo localizado el código ya sé que por aquí algo falla pero aquí claro aquí yo veo el código pero no puedo ver el valor de las variables entonces sabiendo dónde está el código que yo quiero depurar ahora sí lo que tengo que hacer es poder ver esto en ejecución. ¿Cómo voy a ver esto en ejecución? El primer paso sería conseguir poner un breakpoint en ejecución. Algo que me pare la ejecución para que yo vea esto y pueda ver lo que valen las cosas. ¿Dónde pongo el breakpoint? Lo puedo poner en main, por ejemplo. ¿Cómo pongo un breakpoint en main? Bien, Lo primero es que tengo que saber dónde está main. Y para eso sabemos que tenemos nuestro ficherito... que se llama debug.map, si yo aquí busco main, veré que main <coughs> está en la posición 40ac de la memoria, ¿vale? Bien, ya sé dónde está main, pues voy a ejecutar el programa, y ahora lo que voy a hacer es abrir el depurador y decirle, cuando llegues a 40ac te paras, Siempre y cuando quiera renderizar, esperemos que sí. A ver, cada vez saca unos colores más bonitos. En fin, ahora, vale, bien reinicio el emulador pongo run debug y justo cuando le doy a intro, y está cargando pulso F7 para pausarlo y tengo aquí el depurador con la ejecución pausada bien, ahora mismo cuando yo lo he pausado estaba en esa posición de memoria ejecutando, pero yo lo que quiero es Ir a la posición 40ac. ¿Vale? En esta posición, como veis, ahora mismo hay ceros. ¿Por qué? Porque todavía no ha cargado el binario. Yo lo he parado antes de que rellene eso mientras cargaba. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago ahora? Primero, voy a asegurarme aquí abajo de que pongo la memoria en modo escritura. ¿Por qué? Si os acordáis, os conté que el Amstrad tiene la ROM y la RAM superpuestas en memoria. Cuando aquí ponemos leer y escribir, Amstrad, por defecto, cuando le pedimos una lectura a memoria, lee de ROM, no de RAM. Si yo cuando pongo el breakpoint está puesto aquí leer, el breakpoint lo estaré poniendo en la ROM, no en la RAM, que es donde está mi programa. ¿Vale? Así que lo pongo en write y me vengo aquí y marco a la izquierda y ya tengo un breakpoint ahora solo tengo que cerrar el emulador y cuando main vaya a empezar, justo cuando main vaya a empezar esto se pausará y me sale el emulador ahí tengo el depurador veis que aquí está el símbolo main lo primero llama, llamada inicializar llamada way to v-sync y a continuación clear call y aquí llamada move lo vemos, ¿no? ahora ya puedo ir pulsando F8 y puedo ir viendo los valores de las cosas mientras voy ejecutando. Pulso F8, se hace la inicialización, el Wait to v sync Meto en el registro HL lo que vale, o la posición de memoria en este caso, de g vale Para poder llamar a ClearBall le paso un puntero a g -Ball. Pues la posición de memoria de g -Ball en HL, llamo a ClearBall y se borra en pantalla. Y ahora es cuando voy a llamar a Move. ¿Vale? le estoy dando los parámetros si os fijáis el parámetro que le doy aquí es el puntero a gbol este es el que más me interesa porque lo que va a hacer move es modificar gbol en memoria entonces voy a ir hasta donde está gbol aquí y esto lo que hace es cargar en el registro hl la dirección de memoria de gbol, así que en cuanto pulso en HL tengo la dirección de memoria de GVOL 4000 GVOL está en 4000 Así es que Aquí abajo que tengo la memoria Lo que hago es Ir a la posición 4000 Y aquí veo Directamente lo que vale ahora mismo GVOL Esta es la X, esta es la Y La VX y la VI Y el puntero al sprite Aquí lo tenemos Está en la posición 10, 10 AA en binario Velocidad en X1 Velocidad en Y3 Y esta es la, eh, la posición de memoria Donde está el sprite ¿Vale? Ya sabemos lo que vale ahora mismo La pelota en cada momento Si yo ahora llamo a move Cuando vuelva Veremos que lo habrá movido En X El primer move le ha sumado 1 Y ahora en vez de estar en 10 está en 11 esto es lo que ha hecho Move. Ya tenemos controlada la variable, ya tenemos controlada la ejecución, ahora solamente tenemos un pequeño problema. Tenemos que iterar esto un saco de veces hasta que llegue a la posición de arriba. Claro, esto podemos estar aquí un montonazo de tiempo. Hay un truco para hacer esto rápido. Voy a cerrar, lo voy a dejar que se ejecute, ¿vale? pero lo que vamos a ver voy a dejar abierto, es, ya hemos visto que podemos poner breakpoints. Yo puedo decirle que se pare en un símbolo cualquiera, porque los tengo en la tabla de símbolos, busco la dirección de memoria, le digo que se pare, voy, y ya veo dónde están las variables en memoria, ya veo lo que valen, con lo cual ya puedo depurar, y mientras estoy pasando por una zona, si no sé lo que está haciendo, siempre me puedo ir a los comentarios que tengo en el ASM, que me dicen exactamente qué partes del código en C está ejecutando vale, ya tengo más o menos controlado todo me falta una cosa ahora quiero que se pare pero quiero que se pare cuando está llegando la pelota a la parte de arriba que es cuando falla y eso va a tardar un montón de iteraciones claro, yo aquí no tengo nada que me permita hacer eso pero sí que me gustaría parar aquí en medio justo aquí Aquí querría yo que se parase la ejecución en el momento en el que la i de la pelota es menor de 4, porque es cuando va hacia arriba y va a chocar, empieza en 10, va bajando, luego sube, cuando la i es menor de 4 quiero que pare. ¿Qué puedo hacer? Aquí exactamente no me puedo parar, pero yo puedo hacer una cosa, que es un truquete, que es definir una función... voy a llamar así que es un nombre muy bonito una función que no hace nada pero es mi compañero de depuración mi debug body ¿vale? ¿y qué hago? la llamo desde aquí esta función como no tiene nada lo único que tendrá es un red es decir, volverá pero yo ahora puedo poner un breakpoint ahí en debug body y solo tengo que ejecutar ese red y lo siguiente que ejecutará es lo que haya debajo de este call. De momento, esto no me soluciona el problema del todo, porque yo ahora puedo parar aquí en vez del main y me ahorro tener que venir por main. Pero yo quiero que se pare aquí en un momento concreto, ¿vale? Pues solo tengo que hacer esto. The book body solo es llamada cuando la i valga menos de 4. Le he puesto tú, Vale. tengo que poner i vale como yo el breakpoint lo pongo aquí, no aquí está aquí, aquí solo llega la ejecución cuando este call se haga, y este call solo se hace cuando la i vale menos de 4 entonces la ejecución irá todo el rato hasta que en un momento dado se llama esa función, yo ahí tengo mi breakpoint salta el breakpoint y ya tengo el depurador ejecuto y vengo aquí con la i valiendo menos de 4 Voy a compilar y a ejecutar y lo vemos. Siempre que el emulador nos deje. Que hoy está especialmente con ganas de no dejarnos. Vale ahora ya funciona pongo run debug f7 ah, me falta una cosa lógicamente no sé en qué posición de memoria está a ver si me deja esto porque. en qué posición de memoria está debug vale. aquí Vale? Vaya, qué casualidad ha ido a parar justo donde estaba Main. ¿Por qué? Porque si Main estaba en 40AC y lo he puesto justo delante de Main es la misma posición. Ha ido a parar a 40AC. Casualidad. Bueno, pues el breakpoint lo tengo que poner en 40AC. Bien, vamos a ello. Me voy a 40AC la memoria la pongo en write y pongo el breakpoint cierro, dejo que se ejecute se está ejecutando y ¡oh! ¡magia! ya tengo la ejecución parada donde yo quería veis que estoy en un red que es justo de party, el cuerpo de la función solo tiene un red porque no le he metido nada cuando pulso F8 ese red me lleva a la mitad de main justo debajo del cola de party ¿Vale? Que había puesto, y lo siguiente es llamar a Move. Bien, como ya sabemos dónde está nuestra pelotita, aunque lo vamos a volver a comprobar yéndonos a obtener G-Ball en HL, ya vemos que sigue estando en 4000. Me voy a la posición 4000 y veo que mi pelota está en la X13 en hexadecimal, que eso es 19 en decimal. La posición 1 en la I y tengo menos 1 en la x, ff es menos 1, y tengo, esto será menos 3 en la y, ¿vale? ff es menos 1, f es menos 2, fd menos 3, ¿vale? Bien, ¿qué va a pasar? Que llamo a move, la x va a 12, y voy a llamar a move otra vez para la y, en el siguiente, y al llamar a move para la y, si os fijáis la y que estaba en 1 pasa a estar en menos 2 ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿por qué la i ha pasado de 1 a menos 2? ¿el? No, no lo termino de entender ¿cuál es el problema? ajá en el momento en que vemos lo que sucede es bastante más fácil saber qué ha pasado, que muevo la i y, y al mover la i aquí en esta función me ha entrado con una posición 1 y restando 3 posición vale 1, le sumo menos 3 y pasa a menos 2 la comprobación no da ni 0 ni límite con lo cual esto no se hace no se invierte la velocidad el problema está en la comprobación que moviéndome de 3 en 3 no toco el límite ¿Vale? esto es un error muy sencillo y puesto a propósito aunque este error se os puede dar, esto es muy normal que suceda. Pero lo que acabamos de ver es cómo puedo poner puntos de depuración, ver en la memoria dónde están las cosas, ejecutar paso a paso y poder ver cómo varían los valores. Vale, aún sin saber mucho ensamblador, sabiendo un poquito solo, solo sabiendo dónde están los punteros a memoria y dónde están las cosas, podemos ver los valores y a partir de los valores saber si está haciendo lo que debe o no, siguiendo el, el, el C que tenemos al lado, ¿vale? Que aquí tenemos los comentarios con C, que nos dice qué parte de C está ejecutando en cada momento, ¿vale? Con eso, si tenéis problemas chungos, solo tenéis que poner condiciones para que se den justo antes de donde se da el problema, y revisar los valores, para ver si está haciendo lo que debe o no bien, alguna duda que tengáis respecto a esto no hay dudas bueno, pues si no hay dudas esto lo dejamos aquí y continuamos con los proyectos de ABP, de acuerdo